Dórenme al Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo Estamos en estos momentos Lunes 14 de febrero del 2022 Día de San Valentín Amigos, y vemos como eh, Cervimientos en estos lugares locales Donde ven todo tipo de detalles eh, Florerías, vemos por acá Diferentes detalles, ¿no? para regalar Por este día de San Valentín Por acá también vemos las piratol viendo muy predilectas amigos de esta fecha Pueblos, and, uh, sí, y por acá vemos también la cosas preservada también que es una nueva tendencia ¿no? B de la mucho más tiempo de duración 25, exacto. Ya bueno, aquí vemos, amigos, algunos detalles que se han personalizado, los bueno, diferentes diferentes detalles según una función de ayuda. Están tratando por el amor y la vida, ¿no? También las pronto como los cambios de pues obviamente expresar nuestros sentimientos, días a dos por acá, recuerdos, personalitas, que que son las más predilectas en esta época navideña por acá también vemos otros recuerdos y bueno, nos recordemos que el tema de regalar rosas recuerda el color también es expresar, ¿no? es expresar los sentimientos por eso dicen que, que muchas veces no tienes que decir palabras simplemente puedes un una y ya con este, con esto pues ya envía un mensaje con este detalle ya envía un mensaje a la persona que le quieres dar ese detalle, ese recuerdo, ¿no? Tu ser querido, una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, una azul una rosa, una rosa, colores rosa, una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, Día del amor, de la amistad, de la ciudadanía que veo y de la ciudad nacional. Te cuento que sí, estamos más o menos bien, gracias a Dios. Tratando de, de salir como lo teníamos previsto, con la bendición de Dios. Y eso, hasta ahora bien, gracias a Dios bien. Y aquí veo también cosas, detalles, personales que también ustedes están apretando a la ciudadanía. Sí, tenemos diferentes modelitos de arreglo, diferentes detalles para todo el gusto de la familia, de los amigos, qué sé yo, de los amigos que sí, sí, sí, sí. cuánto cuesta, los precios oscilan de acuerdo a una rosa, un detalle, la más ¿La feliz este cuento arreglito de 5 dólares, 10, 15, depende como quiera el cliente, ese ya es el gusto de cada cliente nosotros elaboramos el arreglo en el momento que ellos desean, en la forma que desean o el que ellos desean, eso es la de cada Buenas expectativas, entonces hoy el día ah, de San Valentín. Sí, gracias a Dios. Siempre con buenas expectativas. Siempre hay que seguir adelante. Siempre, con la bendición de Dios. ¿no? Así es. Bueno, ahí están las palabras de una colaboradora del Mundo Floral. Y... Gracias. Bueno, aquí vemos algunos detallitos. Por también lo que está muy de moda, muy en tendencia, son ¿no? las rosas de tenemos Aquí vemos a distintos colores vemos las rosas preservadas que es una nueva tendencia ¿no? que, bueno la persona pues la regala y la persona que recibe no la tiene guardada como un detalle muy hermoso ¿eh? y bueno le dura tiene más durabilidad eso es lo que nos habías comentado y por tal motivo también eh, las compran muchos y es un detalle pues muy especial que le puedes regalar a tu ser querido, ya sea a tu enamorada, a tu pareja. Recuerda que es el día de la amistad también, no es solamente el día del amor, puedes regalarle a, a cualquier persona, a un ser querido que tú le quieras demostrar el afecto el amor que le tienes, ¿no? Y de acuerdo al color, muchos toman en cuenta mucho el color, ¿no? De acuerdo al color pues le dan ese regalo, ¿no? Porque también las rosas de alguna manera el color eh, da un mensaje que tú que tú no puedes expresar con palabras, da un mensaje amigo, usted es vendedor con el otro. Bien. Bien, amigo, cuéntanos un poquito el motivo de que usted venga a comprar acá una rosita, es está Hola, ¿cómo está? Es un detalle que se celebra en esta fecha y es bonito dar un incentivo para celebrar el Día del Amor y la Estoy buscando un incentivo para regalar a mi esposa y que quede como un recuerdo de este día que Dios nos permite todavía estar en este mundo. Así es, el recuerdo para su esposa, no, ¿No que menos que el... tiene en mente. Una flor que es lo más indicado de escondida. Una flor, una buena cena y una buena noche. Sí, importante, bueno esta fecha, ¿no? igual todos los días debería clase, pero esta fecha es muy tradicional y sobre todo, ¿no? Que se espera, ¿no? Esa legal, esa flor, esa cena... Sí, eh, como le dije al comienzo, es el detalle de este día, 14 de febrero que se celebra el día de la morada. No? ¿Recuerdas tu nombre? ya me Bueno, ahí a está a el, no, el no no, detalle, no, amigos, que es lo que importa, ¿no? De la persona que le queda. Un detalle, como una rosa, porque como les he dicho, las rosas, el color, expresa, mucho los sentimientos que no se pueden hablar, que no se pueden transmitir a través de la palabra, pues puedes hacerlo a través de un arreglo, a través de una rosa, a través de un peruano. Bueno, mira a veces en toda la tienda, pero no soy doctorado en una callecita ahí en el Tarso. de si me quiere Vemos por acá que han llegado algunas personas a comprar estos primordiales, por acá vemos algunos barrios arreglos con poquitas, entonces bueno, de todo un poco amigos para todos los usos y también para todos los que puedan encontrar en un floral ubicado en la calle al lado de la iglesia de San José. Por acá también vamos a ver acá. Vete, vete, vete. Salud, señora. Bueno, por acá también amigos, hay algunos arreglos por acá, sí, eh, por, ahí, por, ahí, por acá vemos algunos arreglitos por acá. A a buscar... sí. Por acá también, diferentes recuerdos, diferentes detalles. Y bueno, también está la las costas que tenemos la a $75. ¿A $75? ¿Cómo está la venta eso <tose> es, Está claro, es, amiga. Claro, es, está, claro, está, está excelente. Mediante. Ajá, así. A, a comparación de los años anteriores, ¿cómo es está esto? un poco bajo. Claro, un poquito bajo. ¿Cómo hacía? ¿Qué creen que se debe usted el... la, la, la economía? no hay mucho, digamos, Disculante, un sí. de dinero, de trabajo, digamos, eh, Por eso tampoco no, no hay ventas, ¿sí? no hay Pero bueno, aquí vemos, sí, mi hay variedades de rosas, comenten un, un poquito el valor, el significado sí, que tenemos este tenemos, por ejemplo, el cien, ¿no? que es amor el rojo Esta es la más preferida. La más pre caso. Exactamente. Que compren más. Exactamente. Y el valor, por, por los cintas, salen a dólares. A dólares, qué maravilla. Sí, dólares. a dólares, las otras a $75. ¿Y el azul qué significa? Sí. Amistad, amistad. amistad. Y la rosa qué es? Pasión. No, la rosa. La rosa es, pasión. es pasión, amor. Y si le quiero regalar sí. un amigo, ¿cuál me recomiendo? Sí. Amigo, amiga, nada más, eres mi sí. amigo. Sí. Puede ser una blanca, puede ser sí. una amarilla. Significa amistad, amistad. amistad. amistad. Sí. Exactamente. Ya, la ya, ya, mira a los Van a ver, Ojalá que luego ¿sí? sigamos Que veo que está, está barato Todas este las ah, sí. 18 horas sí, la Para sí, demostrarle a sí, la persona que la quiere Claro, exactamente Ese es el valor, el regalo, el detalle De, de la persona que le importante no, no, no, o sea, no importa, no, Entonces no, esta fecha Que es tradicional, aunque el amor se debe demostrar mostrar todo Todos los, día, los días, exactamente Esta fecha no para regalarle algún detalle Pero es la relación Que venga a comprar acá en la calle eh, eh, que invitamos a la ciudadanía que venga a, a hacer los gastos venga a, hacer, a comprar su arreglito para, para su novia, su esposa, su amiga que, sí, aquí y a, a ser querida que sí, exactamente Ana, ah, no, muchas, muchas, muchas gracias estimada Ana Bueno, es una colaboradora de, de, de, Marcel. Por el, de Marcel por acá también bueno, diferentes negocios, amigos, emprendimientos que se ubican en la calle Quinta y... de payasito como sí. para que atraer clientes. Sí. vender recuerditos, vender globos ¿no? y vender diferentes tipos de detalles, recuerdos lo que amo, lo que de la lo que la ciudad ¿no? y bueno, diferentes ¿no? eh, comerciantes locales que tenemos no, ¿no? para dejar sus ingresos y bueno, no también para que las personas recuerden este día del amor y la ciudad que tienen y puedan personas al que más quieren. Amigos, es información que tenemos. Y bueno, gracias, gracias por estar sintonizándonos. Ya vamos a dejar vamos a estar ampliando eh, la Vamos a preguntarle a las personas qué es el día de Samaritín. Para ustedes qué es el día de San Maritín, eh, para hay muchos significados. Y así que no olviden, bueno, siempre es importante entregar un pequeño detalle, un recuerdo a tu ser querido, ¿no importa. El valor, ¿no? Lo que importa es la intención, lo que tú quieras expresar con este pequeño detalle sobre recuerdos de la persona que tú representan. No puede ser tu pareja, puede ser tu amigo, tu amiga, puede ser un familiar muy cercano, puede ser que te en diferentes formas, amigos, aquí en la calle donde tú puedes demostrar a la persona, ¿no?